Muchísimas gracias, amado Francis, Bien. y a todas las personas que están con nosotros en este momento. A propósito de todo lo acontecido en el fin de semana y a final de semana y el discurso del presidente Luis Abinader en torno a lo que tiene que ver con denuncias muy graves en torno a los casos de corrupción que según Luis Abinader y que muchos dominicanos asumimos como... Eh, cierto o que hay que investigar profundamente para que haya resultados en nuestro país con el régimen de consecuencias y que se incaute y que se quite todo lo que tiene que ver con el dinero que se han llevado, y que acusaba de manera directa y puntual al PLD en una de las citas eh, en su alocución. Nosotros esperábamos para el domingo, que precisamente escuchamos al expresidente Danilo Medina o a representantes del PLD que el expresidente se iba a referir el domingo a lo dicho por Luis Abinader. Esto no fue así. Nosotros entendemos al momento que tal vez fue un acto de rapidez. Podría ser de soberbia o ira característica del presidente Medina en algunos acontecimientos que hemos podido que hemos podido observar en algunas circunstancias que se le han presentado. Pues nada más y nada menos que luego de que todo el país estuviera esperando que para el domingo el presidente Medina le hablara o les respondiera. Y, y si tenemos la imagen, ahí, muchachos, de, le, le respondiera a Luis Abinader, donde nosotros decíamos, bueno, ¿qué va a responder? ¿Le convendrá al expresidente ex Medina salir a hablar públicamente de estos temas, nosotros sabiendo lo embarcado? Que es más, más prudente que él calle. Que calle y que haga que las investigaciones que se vayan a hacer se realicen. Mire, esta era la información que causó yo estaba esperando. De verdad, yo estaba esperando qué podía decir el presidente Danilo Medina cuando Luis Abinader, el presidente actual, lo acusa al Partido de la Liberación Dominicana, acusa a su gobierno y a los partidos de, del PLD de eh, un nivel de corrupción importantísimo y de todo lo que escuchamos el jueves en la locución. Pues nada más y nada menos que luego vemos a las horas que se suspende este discurso por el Congreso que se va, por el noveno Congreso eh, que se iba a realizar en, por el PLD el domingo presentamos algunas eh, cortes de la locución de este domingo en el Congreso. Hay uno en específico donde el presidente Medina, o sea, hago un recuento de lo que pasó desde el jueves, alocución del presidente Luis Abinader, inmediatamente salen los peledeístas de que Danilo Medina responderá. Luego se echan para atrás y tenemos para el domingo el Congreso muy concurrido, debo decir, según ellos, a un 85%. Vemos que estaba eh, pues casi lleno el, el lugar donde se realizó. Hay una locución del presidente Medina, eh, participó eh, Cristina Lizardo, Temisto Clesmontá, vimos a José Laluz por allá, Margarita Cedeño de Fernández, eh, el señor Reinaldo Pared Pérez desde su casa por las condiciones de salud que tiene. Y el presidente Medina hace referencia a un partido renovado, a un partido que eh, está trabajando o okay, que tiene todo de frente para cambiar y reconoce que lo han hecho mal. Y cuando el, el expresidente habla de renovación y yo viéndolo a él mismo, viendo a Temístocles Monta, viendo a Lizardo, viendo al señor Reinaldo Párez Pérez, o sea, yo digo, ¿dónde está la renovación del partido? O sea, ¿Cuáles son, eh, cuando se habla de renovación, se habla de nuevas cosas, de nuevos cambios, de nuevas imágenes, eh, figuras políticas que refresquen y limpien un poco eh, lo tan quemada y dañada que está la, la figura de cada uno de ellos? Vamos a poner esa locución del presidente Medina este corte. Un PLD renovado, rejuvenecido y listo para dar la batalla. Porque en cada provincia y en cada pueblo hay obras. Que nadie podrá esconder ni minimizar, porque están ahí a la vista de todos. En el año 2024, este partido volverá a ser gobierno Los peledeístas hemos entendido el mensaje que el pueblo dominicano nos envió el pasado 5 de julio. poner todo el empeño posible para que el noveno congreso ordinario, José Joaquín Vidomevina, resulte escuchar a Temístocles Monta decir, o sea, estamos hablando de Temístocles Monta. Ustedes recuerdan todo el proceso reciente, si se quiere, que vivimos con este señor, que es quien admite que recibió dinero de Odebrecht para sustentar las campañas del PLD. Hay que recordar que este señor fue llevado a la justicia, que estuvo preso, luego eh, prisión domiciliaria y demás. Y salió muy airoso, muy contento, haciendo... Eh, Muestras de risa y si se quiere hasta de burla a la prensa y a todos los que estaban en esos procesos, como que no era nada. Con un archivo provisional que luego Jan Alain Rodríguez se encargó de hacerlo definitivo. Entonces, recordar todas estas cosas y ver a este señor diciendo que para el 2024 el PLD será el partido ganador. No es que haya algo en contra del partido en sí, es de quienes lo representan. ¿Qué calidad moral tiene un señor como Temistocles Monta? Yo quiero que alguien me diga. Tenemos a un señor Gonzalo Castillo, que no habló, por supuesto, pero estuvo participando por allá. Eh, como figuras principales, estoy citando a los principales, y yo pregunto, o sea, ¿dónde está la renovación? ¿Dónde está ese cambio interno de ese partido? Que nosotros esperamos que quienes trabajamos y auguramos que necesitábamos un cambio en la República Dominicana, que este cambio, si no funciona como lo pide a gritos y como se demuestra en cada acto que sucede en el día a día, nosotros no podamos volver a un PLD de cómo habla, Danilo Medina, de renovación, de cambio, y de que el pueblo le dijo, le dio el mensaje y que ellos necesitan cambiar para el nuevo proceso electoral. O sea, pasar de lo que tenemos y volver a un PLD como según plantea Danilo Medina, pero con las mismas figuras, yo realmente no entiendo, como que no puedo ver la lógica de todo esto. Me hablas de cambio, pero somos los mismos que estamos acá. Yo soy que doy el discurso, Cristina Lizardo, que tiene toda la vida eh, cuando fue presidenta, siendo legisladora, el mismo Temo, el Reinaldo, o sea, las mismas figuras. Entonces, ante todo esto, yo espero que nosotros no necesitemos y que no se dé, y depende del gobierno actual, y de los demás partidos emergentes, que hasta que no se sanee y que la institucionalidad y el régimen de consecuencias y todo lo instaurado, que de alguna forma, poco a poco, creo que se está desmantelando en nuestro país, fortaleciendo la institucionalidad, nosotros teniendo justicia independiente, teniendo gente en instituciones puntuales, como hablar de compras y contrataciones, por ejemplo, hablar de ética, hablar de la Cámara de Cuentas, que aún el cargo Mira. no está en manos de un ex, eh, de un funcionario del PLD, pero que se supone que habrá alguien que los represente como debe de ser. Cierro diciendo este comentario, Francis. Sí. O sea, que lo que se está haciendo es para nosotros ir encaminando a este país por lo, correcto, por lo correcto. ¿Usted se imagina el PLD con un Danilo Madina de frente y hablando de todos estos cambios, pero ellos sí. siendo lo mismo en el Congreso? ¿Qué ibas a decir, Francis? No que es una nueva es una técnica de la de, de los expertos asesores de Danilo para poderlo reintroducir al debate político después de tanta de tantos escándalos, es una persona que debiera estar callada, una persona que no puede frente a esa militancia que le apoyó hasta llevarlo al abismo y se fueron con él al abismo político. Ahora decirle que son ellos los culpables, no él. Todo ese diseño del grupo no político que se engrampó en el PLD lo acabó. Así es. Y ahora pretenden ellos también que supuestamente levantar lo que reacciona el PLDista. José Laluz tenía razón en todo lo que dijo. José Laluz tiene razón en todo lo que dijo. No, son caras duras. Mira a Danilo como con su cara graciosa atacando a, a su propia militancia, diciéndole que ellos son los culpables y que ahora reconoce eh, lo que pasó. Vamos a ver esta llamadita. Buenos días. buenos días. Sí, buenos días, Francis. Sí, buenos, buenos días, Buenos días, Carolina. Buenos días, ¿cómo estás, Lara? Mira, no es por lo que diga Francis ni que por lo que diga Carolina que el PLD tiene que callarse, que el PLD tiene que callarse. Eso es, Eso es mentira. El PLD es una, la segunda fuerza política más, fuer más fuerte. Del fuerza del pueblo es en el Congreso. No sé, si a, donde... Congreso. No sé oye, si a dónde... Oye, baja la oye, televisión, Lara. Lara, Lara, baja la televisión porque hay un hay Un retorno un Sí, oye, gracias. Oye, lo, que lo voy a decir. Esos senadores que están sumando... Esa llamada fuerza del pueblo, que yo siempre he dicho que es una mentira en el momento que se desarrolle. Oye, mentira. Oye, Francis, espérate. Es una mentira en el momento que se desarrolle el debate político. Ajá, a Leonel Fernández tú lo sigues subestimando. Oye, oye, Francis. A Leonel oye. Fernández, tú que te serviste también de, de él. Escúchame. Ustedes lo que son unos mal agradecidos todos. Leonel, ustedes sí. le deben todo a Leonel. El propio Danilo le debe haber sido presidente, un individuo que no tiene nivel de liderazgo, que ahora míralo ahí, el liderazgo de 32 a 4. Vamos a ir a Lara, vamos a ir a Lara. Pero respeta a Leonel por lo menos, que usted, Leonel merece un poquito de respeto tuyo. Vamos a ir a Lara, vamos a ir a Lara. adelante. Con respeto siempre, Lara, vamos a ver, vamos a escuchar. Pero da tu de punto de vista de y no toque a Lionel porque no te va a bien. Déjalo hablar, Franci, por favor. Es Franci, tómate, tómate la patillita, Francis. <ríe> <ríe> Francis, ¿no? que... adelante, Lara. Cuando tú hablas de esa manera, me la escondiste es, la patilla. Es que, es que no, <ríe> oye, espérate, mi hijo. Ay, Dios, está bien habla, excusa. Tú perteneces a un partido Ahí va. Tú perteneces a un partido que no es el PLD ni la Fuerza del Pueblo y, siento y Tú no defiendes ese claro. partido porque, este, porque oye, tú, tú lo que significa es una persona que no te sabe manejar eh, eh, como persona, como en, ideo, en ideología. Entonces, tú sabes, mira... Tú sabes yo no cuál quiero, ha sido nuestra contigo, nuestra Francisco, posición como, como partido. Oye, yo no quiero... Defender que... a Leonel de ustedes, oye, lo que lo convirtieron en eso. Déjame decirte, Francis. Tú sabes, Francis. ...que tú me debes de dejar la oportunidad para yo interactuar en ese sí. programa... ...que me lleve con respeto, ¿o no? Sí. Adelante, Lara, haz tu comentario. Tú tienes mucho tiempo, de, de, tres horas ahí de candaletear de, sí. de expresar tu punto de vista... ...déjame hablar dos minutos, un minuto, por Adelante, favor. haz el comentario, Lara. Redondea, Lara, Mira, que estamos contra el tiempo ya. Yo Adelante. lo que siempre he dicho... ...que el PLD, Carolina no tuvo que hablar lo que dijo en principio, podía cambiar de estrategia. Se trataba de una actividad, de una asamblea, de, para, la, para organizar el décimo congreso del partido. Eso de imagen, oye, tú siempre, ustedes siempre van a, a, van a ver a, a Danilo Medina, ese gran activo político. Que si se habla de, de, de, de, se habla de 16 años antes, este país era una aldea. Entonces eso hay que reconocer y este pueblo siempre lo va a ponderar, lo va a reconocer. Bien. Gracias, Lara. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias. Debo decirle a Lara que era, el noveno, que era el noveno congreso, no el décimo. Eh, y destacar que en 16 años se supone que si hay un gobierno, sea PLD, sea PRM, sea el gobierno de Marte, de Júpiter, se supone que debe de hacer un trabajo político, porque claro. para eso están. Ahora, lo que también hay que, lo que, hay que reconocer, y que el pueblo les le reconoció al PLD, es que lo hicieron mal, que abusaron, que se creyeron que no iban a salir de la gobernabilidad. Trabajaron de una manera tal que las instituciones que tenemos hoy día estamos viendo los escándalos, que sé que son muchos más. En cada paso que se da, señores, hay que verlas las denuncias de diferentes funcionarios en las instituciones cuando entró el nuevo gobierno y que se van a investigar. Hay que ver los casos archivados, hay que ver un representante de la justicia, una marioneta del Ejecutivo. Nosotros no tenemos en República Dominicana dos funcionarios, no tenemos un expediente que haya tenido resultados Positivos. porque Porque no hubo interés de hacer un trabajo de investigación real y de sanción y de sometimiento a la justicia. Y eso es lo que nosotros esperamos y abogamos. Pero se llevaron casos a la justicia, Carolina. Pero no tenemos. No un, se puede ser. Este, no tenemos un solo. Se llevó, esto. sí, se llevaron, se llevaron. Pero no tenemos un solo caso de resultados positivos. A eso es que me refiero. Entonces. Bueno, mira, por ejemplo, yo te voy a decir una cosa. Lo que pasa es que la gente a veces no entiende el tema de la justicia. Eh, el ex síndico franco macorizano, Félix Rodríguez, está condenado a ocho años. Pero hay un proceso en curso que está todavía en la Suprema. Hasta que la Suprema no decida, pero eso no indica que el PLD gobernante le dijo al presidente de la Suprema porque no era Henry antes, cuando eso llegó. Mira, aguánteme eso ahí hasta que entonces. se... ¿Tú me entiendes? O sea, los procesos que se tardan, sí, yo pienso que se abusa también en términos de tiempo en los temas judiciales, pero Félix está condenado. Vamos Ese a ver. Es un caso de corrupción del PLD que, eh, que hay una condena. Buenos días. Buen día, Carolina. Y dándole la bienvenida, amado, el profesor Pacheco. Pacheco. Gracias, día, Pacheco. Profesor. Muchas gracias. Sí, mira, eh... La población estaba esperando la contundencia de la respuesta. Se contemos que siempre ha sido un aguajero. que huevo aero. ¿Qué <risa> se recuerda antes del PLD? Siempre ha un 96, Que, <risa> que el problema eléctrico en una semana. ¿Se recuerdan? Sí, dos sí, semanas sí, ¿Y sí, qué pasó? Sí, sí. Bueno, él los 16 años eh, de manera corrida del PLD. Él fue uno de los funcionarios más relevantes en los medios de comunicación. Pero en la práctica determinó que era un gran extraterro. Sí, porque el que se presta para el asunto de orebre y él admitir que recibe dinero ya se sabe que es un delincuente. Ahora bien, ayer yo sinceramente eh, no he muy dado a mí decir sentir pena por un y menos por un político pero Danilo me dijo un loro matado al cobazo. porque parece que ya esta ley no lo quiere pagar como lo pagaba anteriormente? Lo que ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué no quería pagar. ¿Qué, ¿Qué es lo que no quería pagar, Pacheco? Se está cortando, Pacheco. Pacheco se está cortando. Bueno, parece que se... se, se qué mal, Pacheco. No podemos escuchar se, bien la llamada. llámanos adelante. Cierro diciendo, Amado, Ajá, ya okay. para cerrar el comentario, para terminar el comentario. Lo que es que, que llama mucho la atención, hablar de renovación, hablar de cambio, cuando tenemos las mismas figuras. O sea, ¿qué cambio tú puedes tener cuando no hay movilidad de figuras de un partido, de una organización, de una institución? O sea, el pensamiento continúa siendo el mismo. A propósito, como dice Pacheco y como iniciaba en el comentario, el presidente Medina iba a hablar, el, el expresidente Medina iba a hablar el domingo, ayer. Ahora es el martes y yo estoy muy ansiosa por saber qué va a repetir. Y ciertamente, como dice, como cerró diciendo eh, Danilo Medina, hay grandes logros de un partido. Yo no sé si lo hay, lo que sí, yo sé es que si hay lo muchos hay, casos. Carolina, por Dios. Lo que, Carolina, sí, lo que, lo que sí sé es que hay, Amado Hay muchos logros del PLD Lo que sí sé que hay es muchos escándalos también Sí, hay muchos escándalos de corrupción entonces, Pero hay muchos logros, Entonces Carolina. yo no quiero se puede, No se puede llegar a ese nivel de Lo que sí quiero es Tapar pasa, el sol con un dedo Lo que pasa por tu... es que el gobierno de Danilo tapó todo no, no, no, En el no, contexto no, no. en que lo digo entra... No, no, no En el contexto en, en que lo digo lo Es veo, que bien. sí sé que hay Que hay muchos escándalos Y hay muchas situaciones que un partido, como él quiere vender o como vendieron, de que habrá renovación y que habrá cambio, con esas figuras no será algo diferente para el 2024. Y así yo no quisiera tener a un partido que busque llegar nuevamente al gobierno, como Dominicana lo digo Por último, eh, quería poner lo que pasó, pero ya no nos no dará el tiempo. Lo, a lo vergonzoso que es y que estamos viendo en diferentes Vamos puntos del país. Vamos a colocarlo en otro de los temas, Sí, en el mío, puede ser, no hay problema. Perfecto, muchísimas sí. gracias.